ir a la ubicación donde morimos la última vez y a recuperar las cosas, ¿os parece bien? a mí sí me parece bien a ver menos 3 no menos 1021 vale menos 1138 ¿qué pasa el lower? veo que tienes <ríe> veo que tienes ahí el icono de Amazon